Una sobredosis de heroína. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Bien. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes familia, gracias por sintonizar. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los amigos, las amigas que me felicitaron este lunes por mi cumpleaños. Muchísimas gracias, gente linda aquí en Puerto Rico que han expresado esos buenos deseos y esas bendiciones. Cosas buenas para ustedes, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Y especialmente aquí a mi familia de las Loterías de Puerto Rico y mi casa, WIPR. Mil, mil bendiciones también. Les saluda Yanira Blanco. Bienvenidos todos a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy miércoles 3 de agosto. Listos, señores, para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por nuestra auditora.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 son tres veces a la semana, son los lunes, miércoles y los sábados también. Y usted puede ser ese próximo ganador o ganadora, pero tenemos que jugar. Además, loto cash esta noche también, 560 mil dólares. Impresionante. No olvides pedirlo con la doble revancha que subió. A 240 mil dólares Y le pregunto Ya usted tiene la aplicación de nosotros De la lotería electrónica Si ya la tiene perfecto Debe de actualizarla Para que pueda participar en diferentes sorteos Y en promociones también Como la nueva del verano eléctrico Que está buenísima Y por supuesto te pone a ganar al instante Y si no has creado tu cuenta Crearle es súper fácil Así que no esperes más Además juega los instantáneos de lotería electrónica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 Yes, señores, pasamos al Pegador, mucha suerte con el Pegador de esta tarde, adelante. Primer número del Pegador, número 4. Cuatro siguiente número. El número 3. Número 3. Número ganador del pega 2 en la tarde de hoy es el 4343. Pasamos al Pega 3, mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde, adelante. Primer número del Pega 3, número 4, 4, siguiente número, es el número 4, 4, último número, es el número 1, número 1, número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 4, 4, 1. 441. Pasamos al Pega 4. Mucha suerte familia en el Pega 4 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 4. Es el número 9. 9 siguiente número. Número 8. 8 siguiente número del Pega 4, señores. Número 8. 8 último número.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 usted sabía que además de encontrar su suerte, aportas al desarrollo económico de Puerto Rico porque